Estás viendo Ready Television, Canal 6. Autorepuestos Olímpicos, el más grande stock de piezas para que mantengas tu carro como nuevo. Ven ahora mismo al gigante de los repuestos. Autorepuestos Olímpicos, con piezas 100% originales para que mantengas el valor de tu vehículo todo al mejor precio. Visítanos o llámanos. Calle Antonio Guzmán, número 10, teléfono 809-573-3666. Autorepuestos Olímpicos, de piezas, si sí sabemos nosotros. Aprovecha la feria de televisores de muebles Yunei, a precios incomparables. Televisor Under, de 32 pulgadas, 4K, 8,990. Televisor LG, 43 pulgadas, Smart, 22,720. En Muebles Junay, los electrodomésticos te los llevas sin pagar el primer mes. Planes con hasta 24 meses para pagar y garantía extendida de Garantec en todos los artículos. Muebles Junay, lo mejor para tu hogar. Ven, ahora mismo, frente al Estadio Olímpico O ven, calle Presidente Antonio Guzmán, frente a la web estamos en un minuto Vayan preparando todo que ya casi voy Hablando con la familia, Carlos Claro, es que toda mi familia Tiene internet de Telecable Central Una empresa vegana y para los veganos Así como yo Una selfie claro. Súmate al internet de Telecable Central Juega, descarga, sube todo lo que quieras Haz videollamadas Y comparte con tu familia y amigos Con el internet de Telecable Central Vegano de corazón la visión de Cora Vega es que la vega tenga acueductos modernos que nos permitan seguir llevando agua de calidad a tu casa. Pero para lograrlo, necesitamos de tu ayuda. Economiza el agua. Porque en la semana tenemos que interrumpir el servicio en algunos barrios para poder darle agua a otros. Pero si economizamos el agua, Cora Vega tendrá suficiente para abastecer a todos, todos los días. Y tú, ahorrarías dinero porque pagarías menos por el servicio. Cora Vega. Seis años contigo. Conócela mejor. todos Bienvenidos a su revista diaria Diálogo Matutino Diálogo Matutino llega a ustedes a través de Red y Television, Canal 6 En La Vega, Villa Tapia, Fantino A través del Canal 6 en Televiaducto También nos puede sintonizar en San Francisco de Macorís A través de Telenor, Bonao a través de Telecasa Santiago a través de Telecable Total, Canal 22 Dajabón, Montecristi y a través de la internet, en cualquier parte del mundo, www.readytelevision.com. Vámonos inmediatamente a iniciar con nuestra frase del día para que iniciemos nuestro programa en el día de hoy. A Dios clamé, estando en angustia, y Él me respondió. Salmo 121. Ya ustedes saben, los que se sientan en sus casas afligidos, preocupados, clamen a Dios y Él respondió les responderá. Hoy es miércoles 3 de mayo del año 2017. Eh, en el día de ayer ocurrió un fenómeno en las terrenas donde una de las playas, el agua pues, del mar, se recogió unos 50 metros por un periodo de dos o tres horas y eso causó cierta preocupación entre los residentes y la población en general debido a que todo el mundo estaba preocupado por la causa de algún tsunami. El ex geólogo Osiris de León eh, aclaró la situación y explicó que eso se debe a una falla que, que también tiene cierta conexión con la playa que apareció la semana pasada en Sosua. Así que no es nada por lo que debamos preocuparnos. En el día de hoy vamos a hablar de la constituyente, del presidente Nicolás Maduro. La oposición entiende que es un autogolpe y lo que se busca es redactar una nueva constitución para eliminar de una vez por todas a la oposición. También en el día de ayer en México fue detenido eh, una persona que se sindicaliza como el posible sucesor del Chapo Guzmán. Fue detenido por las autoridades y la situación de, en el hospital en áreas de una paciente que tiene problemas o tiene una hemorragia cardiovascular, pues está estable y los médicos indican de que no es necesario practicarle un aborto. Eh, también atracadores en el día de ayer despojaron a una señora en el Distrito Nacional de Suyipeta a plena noche. Entonces, vámonos inmediatamente con nuestro segmento de las deportivas y vamos a ver lo que ocurrió en el día de ayer en el baloncesto de la NBA que inició pues su segunda jornada de la segunda ronda de los playoffs. En el día de ayer, pues los Washington Wizards vencieron a los Celtics de Boston 119 a 129 y Golden State Warriors... Venció a los Utah Jazz 106 a 94. El béisbol de las grandes ligas. En el día de ayer los Yankees de Nueva York vencieron a los Azulejos de Toronto 11 carreras por 5. Los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Nacionales de Washington 6 carreras por 3. Y los Tigres de Detroit vencieron a los Indios de Cleveland 5 carreras por 2. Eh, aprovechamos la oportunidad para hacer acuse de recibo de esta invitación que nos enviaran de la Dirección Regional de Educación, Distrito 06 de La Vega, para comunicarnos sobre la inauguración que va a realizar el excelentísimo señor Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, eh, en la instancia infantil Las Camelitas, hoy, miércoles 3 de mayo, a las 2.30 de la tarde. También será inaugurado el Centro Educativo Ana Victoria Ortega, ubicado en el sector de Jeremías, frente a la entrada de las Maras. Esto será a las 3.30 y contará con la presencia del excelentísimo Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Entonces, eh, como mencionábamos inicialmente, pues el presidente Nicolás Maduro, eh, la semana pasada y a principios de esta semana, la semana pasada anunció que como una medida para tratar de salir de la crisis eh, social, la crisis política en la que se encuentra sumergida nuestra hermana República de Venezuela, pues iba a convocar a una asamblea constituyente. ¿Qué significa una constituyente? Pues básicamente es donde se va a convocar a elecciones de una parte de la población o de todos los que están inscritos, para que se vote por 500 personas, los cuales serán los representantes, y se redactará una nueva constitución. Eh, con esta medida, pues quedan, hasta el momento que el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto, pues cesaron en funciones todos los organismos del Estado, todas las instituciones públicas. Eh, la oposición ha dicho que esto es otro autogolpe del presidente Nicolás Maduro y el presidente Nicolás Maduro lo ha negado eh, actualmente el expresidente Leonel Fernández, eh, el expresidente Nicolás Zapatero e incluso se está buscando la mediación del Papa para que pueda abrir una ventana a un nuevo diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela. Esto ha causado, ciertamente, eh, ha cobrado ya algunas 26 o 29 víctimas, que es la cifra oficial que se tiene, aunque algunos indican de que esa cifra pues, está por encima, el doble. Eh, hay que resaltar de que la oposición venezolana también a, a, está haciendo en cierto modo agitada por sectores contrarios al gobierno para que no se le busque otra salida a esta crisis que no sea la convocación de elecciones generales en Venezuela. En, en diciembre del año pasado el presidente Nicolás Maduro suspendió indefinidamente las elecciones de gobernadores y alcaldes y luego la el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior, pues emitió una sentencia donde básicamente dejaba eh, sin funciones al Parlamento y esto ha sido lo que ha acrecentado la crisis en este país. Vamos a ver las imágenes que tenemos de la situación de Venezuela y la constituyente que el presidente Nicolás Maduro ha convocado y lo que dice Capriles. La Guardia Nacional. Una escalada en la violencia en los choques que afectaron hasta la base aérea militar de la Carlota, cuya cerca de seguridad fue derribada por manifestantes. Y ataques a los tanques antidisturbios de la Guardia Nacional. En medio de esos escenarios de violencia y protesta, el presidente Nicolás Maduro hace un nuevo anuncio que sacude al país. Convocando una Asamblea Nacional Constituyente originaria, plenipotenciaria, constitucional. Una Asamblea Nacional Constituyente cuya convocatoria ya firmó y que será electa a la manera que impone el mandatario. Bajo reglas electorales muy estrictas para la postulación y elección. La profundización del golpe de Estado señalan desde la oposición que llama a una rebelión en contra del gobierno. Llamamos a rebelarse el pueblo de Venezuela y no aceptar este golpe de Estado. También desconocerá el proceso constituyente que convoca el gobierno y pide aumentar la protesta en la calle por nuevas acciones a partir de este martes. Vamos a seguir en la calle hasta lograr el cambio definitivo por el voto. Un proceso constituyente que pudiera demorar meses en establecerse y que en teoría podría disolver la actual Asamblea Nacional y postergaría elecciones pendientes como la de gobernadores y alcaldes, incluso las presidenciales, para el año 2018. Muy bien, eh, ciertamente no vemos una salida inmediata a esta crisis en Venezuela. Vamos a pedirle a Dios que la sensatez se imponga y que el presidente Nicolás Maduro y sus asesores pues puedan escuchar el clamor del pueblo venezolano y así pues evitemos que se sigan cobrando más vidas humanas en este conflicto, que aparentemente su único desenlace será un golpe de Estado o que se convoquen elecciones generales. Esperemos que la sensatez se imponga y que los mediadores pues definitivamente puedan convencer al presidente Maduro o crear las condiciones para que se cree una mesa de trabajo donde se establezcan las reglas del juego y se establezcan plazos para convocar las elecciones de gobernadores y alcaldes. Eh, tal vez la oposición pueda esperar a las elecciones generales del año próximo y así pues podamos de una vez por todas, eh, ponerle fin a esta situación. Vámonos inmediatamente a una breve pausa y cuando regresemos, vámonos con el invitado central del día de hoy. No se vayan, tenemos más contenido. Esto es su revista diaria, Diálogo Matutino.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 Feria del Hogar a la Ver, llévate lo que quieras con financiamiento de hasta 48 meses para pagar durante todo el mes de mayo en la Feria del Hogar a la Ver 2017. Utiliza o solicita tu crédito diferido Feria del Hogar en nuestras oficinas y compra los regalos de mamá. Aprovecha un 8% de descuento, más descuentos adicionales por tus compras en los comercios afiliados. Ven y llévatelo todo con tu tarjeta. Feria del Hogar, a la ver. A la ver, asociados con el servicio.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 Y tú, ahorrarías dinero porque pagarías menos por el servicio. Cora Vega. Seis años contigo. la mejor. Antonio Camilo González nació el 7 de febrero del año 1938 en Ojo de Agua, Salcedo. Es hijo de los señores Antonio Camilo Pantaleón y Caridad González. Es el primer hijo de una familia de cinco hermanos, cuatro varones y una hembra. Es pariente de las heroínas dominicanas Hermanas Mirabal. Realizó sus primeros estudios en la escuela primaria graduada de Salcedo, María Josefa Gómez, a la edad de 10 años. El primero de octubre del año 1948, ingresó en el preseminario Padre Fantino de Santo Cerro La Vega. ...donde permaneció un año... ...luego fue trasladado al seminario... ...Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo... ...donde inició sus estudios eclesiásticos... ...luego de varios años... ...viaja en el año 1958... ...a Buenos Aires, Argentina... ...a estudiar filosofía... ...para luego continuar su formación sacerdotal... ...en España, Sevilla... ...Huelva y Salamanca... ...y finalmente... ...regresar a su país natal... ...en el año 1961... ...Monseñor Camilo González... Solo alcanzó llegar al quinto grado de la primaria antes de entrar al seminario. Su formación profesional y religiosa se la debe a la iglesia... ...en la que se forjó como un ente poseedor de un vasto conocimiento filosófico de la vida... ...y con una gran elocuencia narrativa. Fue ordenado diácono transitorio por Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito en Santiago de los Caballeros. El primero de julio de 1962... Recibió la ordenación presbiteral de manos de Monseñor Octavio Antonio Veras Rojas en la Catedral Primada de América Santo Domingo. Se graduó de paracaidista en el año 1974 en la Fuerza Aérea Dominicana mientras era párroco de la ciudad de San Isidro, ubicada en la zona este de Santo Domingo y relata que muchos le decían, Padre, ahora puede estar más cerca del cielo. Su nombramiento como obispo de la diócesis de la Vega fue anunciado por el Beato Juan Pablo II el 10 de octubre de 1992 durante una misa celebrada por el sumo pontífice en su viaje oficial al país por motivos del cumplimiento de los 500 años del descubrimiento de América. De esta manera, se convierte en el primer y único obispo latinoamericano a quien el Papa anuncia públicamente su designación como nuevo pastor, ...al frente de una diócesis... ...el 8 de diciembre del mismo año... ...su compañero de estudios... ...el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez... ...lo consagró como nuevo pastor... ...de la diócesis de la Vega... ...en la Catedral Inmaculada Concepción... ...de dicha ciudad... ...la ceremonia fue celebrada... ...por el nuncio apostólico de su santidad... ...Monseñor Fortunato Valdelli... ...Monseñor Camilo... ...escogió como leve episcopal... ...vence el mal a fuerza de bien... ...su entrega desinteresada a los demás... Otro de sus marcados atributos se puede notar en sus afirmaciones en las que indica que los mejores momentos de su vida lo ha encontrado entregándose por completo a los necesitados, a su prójimo, que prefiere estar allí en donde pueda ayudar a los hermanos. En este sentido, apunta el obispo, yo he gozado mucho mi sacerdocio, no he disfrutado nunca de dinero, bienestar ni nombre, sino el servir a los demás. Su gran preocupación ha sido y sigue siendo la formación de los sacerdotes que están bajo su dirección en la diócesis de la Vega, a los cuales le está seguimiento personal y conoce a toda su familia. El 22 de octubre del año 1982, un señor Antonio Camilo fue declarado hijo adoptivo de Baní por el ayuntamiento de esa ciudad. En junio de 1992, fue nombrado hijo meritísimo de la ciudad de Santo Domingo, por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. El sábado 30 de junio del año 2012, Monseñor Camilo celebró sus 50 años de vida sacerdotal en una solemne ceremonia eucarística encabezada por el nuncio apostólico Joseph Wosolowski y el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez en la Catedral Inmaculada Concepción de la Vega. En estos momentos, uno de sus principales proyectos es el seguimiento y la orientación a los maestros para que trabajen con vocación, servir como guía a los jóvenes y llevar su elocuencia narrativa y llevar su sapiencia y elocuencia cada fin de semana con la voz del obispo. Con ustedes en diálogo matutino, Monseñor Antonio Camilo González, Obispo Emérito de la Vega. En el día de hoy nos sentimos honrados con la presencia de Monseñor Antonio Camilo, un hombre con una larga hoja de vida de servicios a nuestro país, eh, de servicios a Dios y en aras de mejorar la, nuestra sociedad dominicana y el mundo. Muy buenos días, Monseñor. ¿Cómo se siente en el día Muy hoy? buenos días, Hugo. Me alegra mucho de poder compartir contigo este programa en este estudio tan hermoso, nuevo, ¿no verdad? Nuevecito. Sí, nuevecito, como dice la gente, acabado de sacar la caja. Acabado de sacar a la caja, sí. exactamente. De modo que nos sentimos contentos de poder estar en contacto con no solamente con la, la gente de La Vega, sino con de todo el, vamos a decir, de todo el país, de especialmente todo el país. del Cibao, de todas estas regiones. Cajabón, Montecristi. Exactamente, sí. Es una, una labor muy importante los medios de comunicación, porque a través de, de los medios de comunicación se puede llegar a una cantidad grandísima de gente y sobre todo de gente que a veces no puede participar por cuestión de edad o por circunstancias de enfermedad o de trabajo, que no tiene la oportunidad de, de, de leer el periódico, pero gracias a Dios se tiene el periódico en la casa. ¿no? ¿verdad? Y hasta eh, la bendición también en, el, en los hogares a través de los medios de comunicación, se, hace, se lee la palabra de Dios, se celebra la Eucaristía. Eh, se celebra la Semana Santa, en fin, una invitación para el bien. Hay que, el, el Papa Francisco, que es muy asiduo también a los medios de comunicación, en su sencillez, él habla de la importancia que tiene de eh, abrir eh, la, los corazones y abrir nuestra vida y abrir también toda nuestra existencia al servicio de los demás y los medios de comunicación le ponen a uno, eh, vamos a decir, muy cerquita a la gente. A la gente. De modo que para mí es una satisfacción poder eh, participar de los medios de comunicación y también eh, poder llevar un consejo, llevar una orientación, llevar una manifestación, incluso yo pienso que los medios de comunicación es una manera de uno querer a la gente, porque ya sea a través de la radio, a través de la televisión, a través de este, de este canal y de otros canales y otros medios, pues nosotros también queremos a la gente. Yo siento así, ¿no? Sí. Yo también quiero a la gente. No solamente cuando uno le escribe una carta, cuando uno llama por teléfono, sino a través de un programa uno puede querer a más cantidad de gente, la verdad. De modo que yo me siento agradecido. De no buscando, yo no estoy buscando cámara, ¿no? Yo vengo porque me han llamado, eh, con mucho gusto, es como un servicio que uno puede prestar humanamente mientras uno sea, eh, sea posible hacerlo. De modo que no es buscando a uno estar siempre en el medio, ¿no? ¿Por qué ese viejito no se tira por sí. un lado? No, bueno, pues mientras uno pueda algo y lo inviten, pues yo no estoy llamando, miren, llámenme a mí, yo quiero ir, esto, no, no, sencillamente. Vengo como un servicio. Eh, Qué importante en la vida uno eh, de, eh, como, eh, entender que lo más grande es servir a los demás. Bueno, uno quizás no tenga la elocuencia para estar hablando y emocionar a las personas cuando uno habla, pero servir siempre que sea necesario, visitar a los enfermos. Por eso mi trabajo preferido es el trabajo en las escuelas públicas llevar un mensaje, animar a los maestros, uno no lo puede hacer todo, uno tiene que sumarse a lo que están haciendo, ¿no, ¿verdad?, a los padres y madres de familia. Yo cuando me invitan, el otro día me invitaron ahí a la, a la escuela del pie del Santo Cerro, eh, que se llama Suárez Deza, que fue el primer obispo eh, del Nuevo Mundo, prácticamente junto con el Alonso Manso, el obispo de Puerto Rico. Los, pre, los, los dos primeros obispos que vinieron, a, ...a este nuevo, a un nuevo mundo... ...y eh, me gustó muchísimo... ...porque son gente sencilla... ...incluso adolescente... Un, ...una escuela primaria... Y qué bueno, yo pasé, lo pasé muy bien en Semana Santa, visitando y hablando al principio, eh, ya uno como es mayor de edad, sí. pues para los muchachitos uno no es ningún atractivo, no pero ese viejito que anda por ahí. Bueno, pero no de, es mayor de edad, es con sí, experiencia acumulada. Sí, así es. Y entonces eh, me sentí muy contento de poder interactuar con esos niños de 11, de 12 años, 13 años, porque a veces ya los más eh, adultos o, o, en fin, jóvenes, verdaderamente, pues también tienen más medios y, y conectan más fácilmente. Tienen más formas de sí, transmitir un mensaje. Exactamente. De modo que, qué bueno poder también a esos niños, adolescentes, eh, los maestros de los campos, los maestros de la ciudad, de la vega, los, los maestros de la universidad, los en fin, profesores de la universidad. Todo eso es un, un don de Dios. Poder uno colaborar con ellos. Poder es reforzar el trabajo que tiene y sobre todo poder incentivar la vocación. Porque en la vida, si uno descubre cuál es su vocación, entonces eh, uno se realiza, se realiza. Y me gusta mucho la frase que dice que lo importante no es uno eh, decir cosas muy bonitas, sino también estar cerca de los demás, animar, apoyar lo que otros hacen, uno no lo puede hacer todo, no, uno no. tiene que reforzar primeramente la familia, porque la familia es el espacio natural que nos ha dado Dios para que los, se gesten los hijos. Por eso la iglesia tiene tres ideas sobre la familia, la familia es santuario de la vida, donde crece la vida humana, ese es el valor más grande, hay que respetar la vida. De ahí Nadie... es que inicia la vida humana, porque Exactamente. de ahí, ahí viene la procreación. Y por eso es, ante todo, un, un, un testimonio de amor, de servicio, la familia. La familia, santuario de la vida, lo más sagrado es la vida humana. Pero también la familia es escuela de valores, escuela de valores, donde uno aprende los valores fundamentales. Que ahora mismo esta sociedad carece de valores. Claro. señor, ¿qué le parece si usted eh, nos bendice con una breve oración? Ya que desde que iniciamos este programa, pues, no hemos tenido la oportunidad de poner este programa en manos de Dios. Una, y, ¿Y qué más o qué mejor manera de hacerlo que con una persona como usted que tiene una hoja de vida impecable al servicio de Dios y la comunidad? Nadie, nadie tiene vida impecable. Todos somos hijos de Dios y yo respeto el pensamiento y la idiosincrasia de cada uno, la formación de cada uno. Pero acojo la solicitud que nos hace de hacer una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de la paz, tú que creaste a los hombres y mujeres para ser herederos de tu gloria, te bendecimos y agradecemos porque nos enviaste a Jesús, tu Hijo muy amado. Tú hiciste de Él, en el misterio de su Pascua, el realizador de nuestra salvación, la fuente de toda paz y el lazo de toda fraternidad. Te agradecemos por los deseos, esfuerzos y realizaciones que tu Espíritu Santo de paz suscitó en nuestros días para sustituir el odio por el amor, la desconfianza por la comprensión, la indiferencia por la solidaridad. Abre todavía más nuestro espíritu y nuestro corazón de cada uno de los que escuchan este y siguen este, este canal por las para las exigencias concretas del amor a todos nuestros hermanos, para que seamos cada vez más artífices de la paz. Acuerda, Acuérdate, oh Padre, de todos los que, que luchan Sufren y mueren por el nacimiento de un mundo más fraterno, para que los hombres de todas las razas y lenguas venga a tu reino de justicia, paz y amor. Amén. Amén. Amén. En el nombre del, el Padre, del Padre y del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Es una oración que la compuso el Papa Juan Pablo II, eh, pidiendo la paz y la comprensión para toda la humanidad. Eh, muchos dicen que el Papa Juan Pablo II ha sido el Papa de los Papas, pero eh, queríamos, eh, Monseñor, conversar con usted sobre sus servicios a, a Dios, al país. Usted que ha vivido tantas etapas cruciales y críticas en nuestro país desde el año 1961, que fue cuando usted regresó de Argentina. Exacto, sí, sí. Y Bueno, eh, siempre eh, desde niño, en mi familia, yo soy nativo de Salcedo, de Ojo de Agua, un campo de Salcedo. Eh, me siento contento de haber nacido en el campo, en contacto con la naturaleza, en contacto con el agua, en contacto, eh, incluso el sitio donde yo nací se llama Ojo de Agua, ¿no? Había mucha agua, <risa> ¿no? Había ¿verdad? Mucha agua. Pero también yo me acuerdo todavía de pequeño, en el año 1944, que yo era muy niño, pero el, el centenario de las... yo ingresé a la escuela de Salcedo, en el año 1944, pues, recuerdo que en la pizarra había un letrerí una, eh, vamos a decir, uh, el inicio de, de, de, de, de, eh, del, del, año escolar sí, de, y del, eh, del la, la pizarra, decía Salcedo, eh, eh, año 1944, primer centenario de la República Dominicana, no, no, no, no. de modo que yo tengo eso clavado en mi mente, yo ingresé en la escuela en el año del centenario de la República Dominicana. Y este, después ingresé en Salcedo, en el pueblo de Salcedo. Había muy buenos maestros. Eh, eh, no es que ahora también lo hay, no, es que quizás con más preparación o más bagaje de conocimiento, pero eh, eran personas muy responsables, eh, los maestros y maestras. Que prácticamente se casaban con la escuela. Se casaban de, con sí. sí. Y eran personas entregadas, ¿no? Entregadas y, y de ahí se gestó también todo el movimiento de 14 de junio. Eh, allá en, en Ojo de Agua, las hermanas Mirabal. Yo las conocía muy bien. Ah, pero usted parientes. fue testigo de primera mano de eso. Bueno, sí. sí. Aunque yo en ese... Cuando la muerte de las hermanas Mirabal, yo estaba estudiando en España. Yo tenía como ocho años Mucho fuera bueno. del país. regresé el año se 1961 en enero del 61, terminé ese año los estudios y fui ordenado sacerdote aquí en la República Dominicana, en Santo Domingo, y desde ahí estoy sirviendo como sacerdote, desde el año 1962, el primero de julio del año 1962. Me siento contento de poder servir, lo puedo decir ya después de, si, yo voy a cumplir este año, 55 años de sacerdote pero me siento contento, siempre desde pequeño me ha gustado ser sacerdote y después que lo he probado, porque a veces la gente dice me gusta eso, pero usted no sabe a lo que sabe. Yo quiero pero, ser médico y cuando hace la primera operación sí, se cambian de carrera. sí De modo que me siento muy contento. Por la Yo creo que la persona cuando descubre su vocación ha descubierto un tesoro, porque la vocación le ayuda a uno a, a la plenitud de la vida. Hay una frase del Evangelio de Jesús que dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan a plenitud, en abundancia. Y la, yo creo que lo que le da plenitud a la vida es precisamente uno descubrir cuál es eh, su ideal, cuál es la, la boca, el, el, el, vamos a decir, la misión que Dios pone en las manos, no solamente sacerdote o la vida religiosa, sino el magisterio, el matrimonio, es una profesión digna, todas las profesiones son dignas, pero la dignidad se la pone la persona, que la, vamos a decir, la ejerce de, la, de cualquier vocación, la, cualquier profesión, magisterio, eh, la medicina, eh, la ingeniería, eh, en fin, tantas profesiones, la medicina tan importante para la sociedad porque la salud es un don de Dios que hay que preservar, que hay que cuidar, pero el magisterio y la familia sobre todo, la vocación de la familia. Hace falta hombres con vocación de familia. La gente cree que porque yo tengo unos cuarticos, ya tengo una profesión, ya tengo esto, ya tengo lo otro, ya usted puede. Eh, casarse porque ya usted está realizado no hay que tener vocación de padre de familia la profesión más importante de qué vale que usted eh, eh, vamos a decir eh, eh, de que tenga, sea un buen abogado y no y, tenga vocación exacto, y tenga y no y, y sea eh, un buen médico sí, un buen médico o, un, o, o, o tenga éxito en lo material si sí, es lo más importante que es la familia que es la vida que es el, el amor, usted no se pueda realizar. De modo que lo importante es la boca, vivir la vocación. Todo en la vida, el Papa Juan Pablo II decía que toda vida es ya vocación. Usted no está vivo aquí, no, no lo pusieron aquí en el mundo para que usted eh, se satisfaga, usted prospere, usted tenga dinero, usted tenga poder, usted llega a tener un buen pues. ¿Qué, ¿De qué vale? ¿Para cuánto no ha sido un, un puesto de, de importancia en vez de ser momento de realización? Un fracaso. Si usted, no ha, si usted fracasa en su familia, pues ha fracasado en lo más importante. Bueno, se dice que fruto de las familias disfuncionales que tenemos hoy día, por eso es que se ha incrementado la delincuencia y por eso es que la sociedad está un poco descompuesta. ¿Usted cree, Monseñor, que se ha perdido esa vocación? Porque yo puedo observar que los maestros de antes, pues los alumnos lo veían como una figura paterna. Claro. Y hoy día no se siente ese paternalismo. ¿Usted cree que a medida de que los salarios han incrementado o la sociedad ha ido avanzando, se ha perdido esa vocación de servicios? No, yo no creo que por... por el, el, el, los avances científicos ni económicos se vaya a perder la vocación. Uno es uno el que tiene que cultivar su propia vocación de servicio a los demás y eh, tratar uno de ir descubriendo, asesorarse también, eh, fortalecer, porque no es cuestión de yo soy maestro o ya yo soy sacerdote, sino que usted tiene que estar ahí dándole seguimiento a esa vocación, esa entrega tiene que ser de todos los días. El servicio no puede ser para cuando estamos en la oficina, no, no, el espíritu de servicio tiene que ser siempre. Eso es lo más grande. Yo para mí lo creo, lo que hace feliz es usted descubrir la pasión de servir. Porque si uno eh, sirve, pues está uno eh, realizándose y está resolviendo. Porque mucha gente eh, eh, sirviendo es como verdaderamente, cada uno cumple con su papel y todos somos importantes. Cada uno tiene su especialidad. Bueno, pues asumamos esa responsabilidad con entusiasmo, con cariño y pongámosla al servicio de los demás. Usted como madre, usted como papá, usted como maestro, usted como eh, funcionario, para que la sociedad funcione. No para que usted se enriquezca y usted se haga millonario. ¿Y de dónde sale esa fortuna? Como dice la gente, llegaron en chancletas y se van en avioneta Dios sabe. <risa> eso es lo triste, ¿no ve? Lo triste de la sociedad. Y por eso hay que volver a la figura de Juan Pablo Duarte y naturalmente la figura de Jesucristo, porque Juan Pablo Duarte fue un gran cristiano, un hombre que encarnó ese espíritu de servicio y que verdaderamente trató, de ayudar y de... Se sacrificó. Él, Juan Pablo Duarte, eh, se sacrificó, eh, eh, por ejemplo, para la independencia dominicana. Hay, eh, vamos a decir, documentos donde se sabe la vocación de Juan Pablo Duarte, pero hay documentos que avalan esa, ese sacrificio de Juan Pablo. Él se sacrificó. Incluso vendió a sus hermanas la convención para que vendieran la casita y poder, eh, vamos a decir, aportar ese dinero para la independencia. Pero sobre todo, Juan Pablo Duarte, una vez que se logró la independencia, no le pasó recibo a la República. bueno, como pide, Exigiendo, sí. yo fundé esto y yo tengo que ser el presidente. Bueno, se dice que parte de ese desprendimiento y vocación de servicio es que él, no quiso ser presidente a menos que se hicieran unas elecciones exacto, para no es, elegirlo. Exacto. sí Y Juan Pablo Duarte incluso, pues, eh, también eh, dentro de sus limitaciones humanas, pero Juan Pablo Duarte pues fue muy exacto en, en, la, en no enriquecerse con las cosas del país, sino que al contrario, él llevaba sus cuentecitas y hay datos, ¿no verdad?, de cómo él cuando fue para la lucha en contra del país vecino, del país de Haití para la independencia, pues Juan Pablo Duarte, pues le dieron dinero y él llevó una cuenta y hay recibos, ¿no es verdad?, que devolvió el dinerito que, que le sobró, lo devolvió al país. Cuando le quitaron el, el cargo, pues él devolvió el dinero, que aquí me entregaron tanto y le pagué esto, pagué la comida, pagué a los soldados, todo eso y lo que resta aquí lo tiene. De modo sí, que... Sí. Eh, a la gente le cuesta mucho trabajo dar cuenta de, de lo de, que hace de lo que, hace y de Especialmente lo que tiene. Especialmente si no es de su dinero. Sí, claro. Y no, y, exacto, sí. Y la gente le cuesta. Y no sé por qué le da tanta brega a la gente. Hoy día que hay tantos medios, que hay computadoras, pero le cuesta dar trabajo dar cuenta de los cuarticos que, que, que, que, administran. que administran y que son ajenos. Y que son Porque ajenos. La, la gente, todo eso queda en la calle. Eso nunca es de lo, del peculio personal, sí. como decían otros gobernantes sino que, es, es, es decir, de su propio es, esfuerzo, es que uno tiene que servir, dar uno lo que uno es, la persona. Por eso, Monseñor Juan Félix Pepén, uno de los obispos dominicanos, ya fallecido, obispo de Huey, él escribió un libro sobre la idiosincrasia dominicana y él habla de eso, del espíritu de servicio que tenemos que cultivar. Y él dice que... En el hogar es como la primera escuela. De manera que cada uno es hoy lo que de él hizo su familia. La formación que le dieron en su hogar. En su hogar. Monseñor, usted que ha vivido, tiene una experiencia acumulada en diferentes sociedades. Muchas varias? gracias por decirme viejo. O sea, <risa> <risa> usted, <risa> ha, usted ha sido testigo de primera mano de diferentes etapas de nuestra República Dominicana y el mundo. ¿Cómo usted valora el, el rumbo que está tomando nuestra sociedad actualmente? Bien, pues eh, la, la situación del de mundo y de la República Dominicana tiene muchos valores, muchos valores. Eh, hay que ser siempre positivo y aún en medio de las dificultades saber, porque la, eh, vamos a decir, nos vamos a apoyar en los, en los valores. Si entonces el mundo no tiene ningún valor, pues estamos desfasados. <risa> Necesitamos, por tanto, eh, basarnos eh, siempre en lo positivo, en la familia también, en el magisterio, en la educación también hay cosas positivas. Por eso la iglesia en los documentos siempre comienza hablando de lo positivo. Pero tampoco la realidad es, vamos a decir, eh, perfecta, sería una mentira. Es, eh, pero Por eso eh, la iglesia también pues, se fija en las cosas negativas para buscarles remedio. no para desanimar sino para fortalecer. Precisamente el Papa en este año 2017, el mensaje que ha enviado la Iglesia sobre los medios de comunicación habla sobre ese tema, de la, la necesidad, del amor a la verdad, pero también que uno tiene que cultivar lo positivo en la vida, No puede uno, no va uno a incentivar, yo siempre digo, nadie conoce una novia o na, na, consigue una novia dándole golpes. Eh, bueno, o enfocándose yo, en la parte negativa. O lo, sino, o... sino al contrario, lo, lo positivo, la, lo, los valores que hay en la familia, en la sociedad, hay muchos valores, el, el estudio, la gente ahora tiene más medios para estudiar, quizás entonces en el estudio mismo. También hay sus fallitos, ¿no? ¿Verdad? De, sí. de superficial, solamente eh, lo externo y no se fija en lo moral, también deterioro moral muy grande. Pero tenemos la, la base de la familia, eh, la base de los sentimientos buenos que hay en las personas. El dominicano es una persona eh, noble, una persona, eh, vamos a decir, eh, de, de entrega, de, disponible, a, vamos a decir, también en el trabajo, dispuesto a cualquier tipo de trabajo, la misma juventud. La, acaba la, la conferencia del Episcopado Dominicano acaba de publicar un mensaje el 27 de febrero de este año sobre la, para los adolescentes y para los jóvenes, porque ha hablado a la familia. En el día de la Virgen de la Altagracia una carta pastoral sobre la mujer dominicana, su papel en la sociedad y lo que la Biblia habla sobre la mujer. En fin, eh, todos esos son valores que hay que cultivar, pero también uno tiene que estar, reconocer los fallos. Como los médicos, los médicos so, están al servicio de la salud, pero para eso atienden las enfermedades. Pero cuando no están en huelga, Monseñor. Exactamente, <risa> sí, sí. La medicina también es una vocación, ¿verdad?, de servicio a algo tan importante como es la vida. Por eso también, eh, como pasa con los trabajadores, que son los que vamos a decir están al pie del cañón y sin embargo a veces no se lee los mismos maestros tantas dificultades que pasan, eh, la mismo, los, los policías también, eh, que, que también son personas que hay que atender porque uno no puede exigir lo que uno no está dando. No, y son parte fundamental del buen desenvolvimiento de nuestro de, de país. De la vida, de la sí. sociedad, del, del sí. país, de la República Dominicana. Monseñor, nos queda poco tiempo y queríamos dos cosas. Primero que usted nos dé su breve opinión sobre las observaciones que se hicieron recientemente a las modificaciones del código penal y una de esas observaciones es pues viabilizar legalmente de que se puedan practicar abortos por algunas razones clínicas y lo otro es cerrar el programa con que usted nos dé una reflexión para todos los dominicanos y dominicanas que están viendo este programa para una orientación y a la misma vez una esperanza de seguir hacia adelante claro que sí eh, primeramente el tema de la vida pues la vida es un don de Dios y, eh, por tanto, la vida ante todo. La vida hay que, eh, vamos a decir, defenderla y esa es la, la vocación de la iglesia. La vocación de... somos eh, pro vida, la vida. No solamente la vida por vida, sino que también la calidad de la vida de la persona. Pero todos tenemos derecho a la vida. Nadie tiene derecho, ni siquiera al que no ha nacido. Al contrario, el que tiene que ser más protegido porque es el más, eh, vamos a decir, eh, menos que se puede defender. Vida ¿Tengo... desde la concepción, porque claro, mucha gente se confunde con exacto. el término sí, de la sí, vida. Sí, claro, pues, desde que nació, no, desde la concepción. Desde que comienza a ser vida, pues hay que defender la vida. Y naturalmente, pues... Cultivar esa vida a través de la salud, eh, a través del hogar, a través de la familia, eh, la importancia de la familia. Y todo país que no le dé importancia a la familia, fortalecer la familia, los valores, no solamente la educación, no solamente la alimentación, no solamente la salud, sino sobre todo también los valores espirituales, los valores morales, que son aquellos los que llevan, la, la familia eh, a, a, y, la, y la vida al servicio de los demás para que todos eh, nos convirtamos no solamente en defensores de la vida sino propulsores de la vida a través de la educación, a través de, de, las, de la paz y a través de, del servicio que podamos ofrecer a toda la humanidad Muy y sobre todo pues yo pienso que debemos eh, tratar de que los valores morales, los valores espirituales, eh, los valores humanos, pues sean respetados, sean eh, atendidos y sean eh, sostenidos y al servicio de la humanidad, al servicio del país, al servicio que todos cultivemos el amor y el espíritu de servicio. Esa es mi oración a Dios Todopoderoso, agradeciéndole a ustedes que me han invitado a este programa, asegurándole que siempre que ustedes consideren que necesitan algún apoyo, alguna ayuda, pues desde la verdad, desde el Evangelio y desde el buen camino, desde el bien y de la verdad, estamos siempre dispuestos a servir, como nos enseña Jesucristo. Yo no vine a ser servido, dice Jesús sino a servir y a dar la vida por la salvación de todos. Amén. Muchas gracias, eh, Monseñor Antonio Camilo. Le damos las gracias por su compañía, por su orientación, por su reflexión. Y esperamos que todos los que están en sus hogares, que tuvieron la oportunidad de ver este mensaje de reflexión, pues le saquen provecho. Le damos las gracias por la sintonía. Le pedimos que vuelva a acompañarnos. Fue una visita muy grata, se siente aquí una vibra positiva con usted. Le damos las gracias a todos los que están en su casa. Nos vemos mañana. Esta es su revista diaria, Diálogo Matutino. Que Dios le bendiga. Hasta luego.